¿Ah? Sí. Ven ¿qué hago para acá. ¿Qué? Ok, vamos allá. ¿Quieres las bolitas, dice. Tengo ven. ¿Dónde están las bolitas, vamos a coger el screen acá. ¿Cuál quieres? Okay, ven, ven, ven esto de acá. Okay, agarra, agarra bien, vamos, vamos a coger algo acá, ve. No, camila, está acá. Mira, acá.